Vamos a pasar ahora a un debate. Previamente me comenta Raquel que quería comentar sobre el correo este, y lo he comentado de una forma un tanto jocosa, pero en realidad el más tiene poco. Me gustaría. Entonces, pues Raquel quiere comentar algo ah, sí. sobre el correo que ha recibido. Como Fernando antes, en la presentación, ha dicho que ningún representaba a la extrema derecha y a la Iglesia y tal, yo he pensado, a ver si algunas personas que están aquí no saben que se envió, no lo digo porque es importante que las cosas se queden claras y que la gente no, no se vaya con dudas. Antes de los actos de Valencia del día 9, del día 10, que tuvimos ayer otro, la intersindical y el acto de Albacete, eh, pues eh, un correo extraño que no supimos averiguar su origen envió a las universidades, a Europa Laica, a mí, a, bueno, a, a todas partes, a la red feminista, un correo en los términos siguientes. Aviso, mi mundo eh, amigo está relacionada con la extrema derecha, con la iglesia y con los militares. Y, y, y, entonces, y, con el y, bueno, y leí el correo, luego se lo comuniqué rápidamente y el correo decía que su discurso, que en fin, que estaba, eh, que lo que pretendía ella, mandada por esas fuerzas, que ya sabéis aquí lo afines que somos a esas fuerzas, pues que tuviéramos en guardia y tal. Eh, un grupo decía de periodistas catalanes nos ha enviado una información, periodistas catalanes que no tenían nombre y apellido, periodistas catalanes y un correo que no pudimos averiguar eh, dónde a, a qué pertenecía. Por lo tanto, que, que quede claro que, como os ha dicho, ha sido un tono de broma, era eso para que os quedéis tranquilas. Sí, sí, sí. Sí, un momento. Es un, uno de tantos bulos eh, a los que estamos acostumbrados y, y que los que alguna vez intentamos desmontar los bulos, pues sabemos, lo dice la ley de Randolini, que eh, crear un bulo requiere una cantidad de esfuerzo que para refutarlo necesitas un orden de magnitud 10 veces mayor que mío Entonces, refutarlo siempre es mucho más complicado que, que hay de ti es, es muy buen acostumbrados. bueno, pues vamos a pasar a un turno de debate creo que va a haber muchos previamente me gustaría hacer un par de, de, de preguntas eh, una, pues no sé si a Raquel o a, o a Elena que han mencionado eh, sobre el significado de las palabras el feminismo religioso cuando le añadimos adjetivos a las palabras pues muchas veces se per, pues siempre se pervierte y se rompe el espíritu original eh, como democracia una bella palabra si la añadimos orgánica una palabra bastante eh, tutelada, cambia mucho el significado, pues hay una palabra también que han acuñado no sé si procedente del ámbito de la derecha o de las confesiones religiosas se usa indistintamente por los dos que es la, el término de ideología de género que también a cuento de lo que han nombrado cuando han señalado los señores que son de eh, allí enfrente la ideología de género es una palabra que en principio es ella? Ideología es simplemente conjunto, conjunto de ideas. Las, las, las de es un lado de este otro, bien bueno y es malo. Y género, pues habla de. Si Deberíamos de hablar de que eh, ideología del género, en la ideología de género no busca la radical igualdad de derechos y deberes, como eh, el movimiento obrero siempre ha buscado la, libertad, la igualdad de derechos entre. Bueno, no, eh, no, así. no, pero eso no, no es el significado, porque <risa> estoy dando un significado <risa> peyorativo, es el, iré, ¿eh? es, el, es el que debería de tener. Eh, de ningún derecho sin deber, ni hay no más, no más deberes sin derechos, como dice también la letra de la Internacional. Pero se ha pervertido. Se ha pervertido y se han apropiado de un término que no debería de ser suyo, porque habla de la igualdad. Y es, eh, la igualdad es una ideología liberal de la Revolución Francesa, de la libertad, igualdad y solidaridad, pues, como los republicanos de la, de la Revolución Francesa, que son los que defendían también. José María Torrijos, al día como hoy hace cerca de 200 años, nos defiende a esos valores de la libertad. ¿Y qué no deberíamos dejar de que se apropiara de, de esos términos? Entonces, ese, esa, esa cuestión... Pues, ahora, y bueno, no, yo traía le pregunto también para que después eh, sobre mi mujer, también ha sacado el tema de, de los delitos de odio sobre valores culturales. Eh, las religiones todas, la islámica, la cristiana, tienen la costumbre de confundir eh, elementos religiosos con elementos culturales y utilizarlos a conveniencia, unas veces son religiosos, otras veces son culturales. Ahora vamos a empezar con los milenios, que son religiosos o culturales. La cruz es religiosa es cultural. Si lo criticas eh, para defender que se pongan estos símbolos, es cultural. Pero si los criticas, ya pasamos a la ofensa de sentimientos religiosos. Y entonces utilizan el comodín de que es cultural o religioso según me interesa. Y eso no he perdido de las religiones cultural? Pues religioso, pero te siempre de la misma forma. O una cosa o la otra. Y conocimos este refrán un poco, eh, eh, un poco racista, todos todo, todo somos todo cristianos, o, eh, vamos a, o, o es cultural, o es religioso, y no juremos a conveniencia. Entonces, o quitemos la ofensa de los sentimientos religiosos o eh, no, no estamos hablando de una cultura. A ver, compartes. Eh, sobre el tema de los feminismos con apellido, eh, cuando algo no te encaja, pues te añades otra cosa e te algo diferente, ¿no? Pero yo creo que esto viene de manos, sobre todo, de... Es que me, me gusta mucho hincapié en el tema de la diversidad, porque es que, a ver, la diversidad bien entendida, pues es algo positivo, pero cuando... O sea, es consecuencia de una igualdad. Pero cuando metes la diversidad por diversidad es un análisis crítico y material por medio, lo que tiene es simplemente cosas diferentes juntas, que no tienen nada que ver con, eh, con ser algo bueno o, o cuestionado eh, Por ejemplo, esto viene de que el feminismo tiene distintas corrientes. Entonces, como tiene distintas corrientes, pues entonces es que, es que hay muchos feminismos. Como si me hablara de muchos marxismos, o me hablara de muchos no sé, o sea, absoluto no. Vamos a ver, el feminismo es uno, luego tiene distintas corrientes, en relación con otras cuestiones ya el margen propio de lo que es el feminismo como tal como el ámbito económico, como el ámbito eco, eh, ecológico, etcétera. Vale, pero eh, como digo, parten todas de la misma base. Pero cuando lo que estás haciendo es crear una cosa que es totalmente diferente, como es un feminismo religioso, cuando el feminismo es por definición laico, ¿vale? O sea, le, realmente tú no estás haciendo feminismo, te estás haciendo otra cosa y le estás poniendo la palabra feminismo porque resulta que el feminismo te viene bien para justificar lo tuyo. Es un marketing, simplemente. Y luego el tema de lo de la ideología de género, que es una parte o sea, de lo que han dicho, a mí no me gusta. O sea, eh, pero es que no es igualdad. O sea, el género, esta gente lo usa, pero porque son unos auténticos paletos, entonces eh, dicen tonterías. Pero el género, lo que pasa es que a fuerza de repetirlo, la gente pues lo usa y lo cree. ¿no? El género no es igualdad. Y cuando se creó por el fin, bueno, cuando se creó no es un concepto como tal eh, feminista, pero el feminismo lo usó. Para una herramienta de análisis que describía la desigualdad de los sexos. O sea, el género realmente es la desigualdad. Total. O sea, es lo que está politizando la <risa> diferencia entre unos y otros. El género esto es todo ese conjunto de roles que nos diferencia. No puede haber igualdad en el género porque el de género es en sí la diferencia. Entonces. Eh, no podemos hablar de cuando hablamos de ideología de género, pues entonces si hablamos propiamente de ideología de género, estamos hablando de machismo de tratearcado. Sí, claro. Pero es que esta gente, como digo, no tiene ni, ni idea. Al final, se toma como identidad y no, no tiene sentido. Así que nada, nada más. Sí, pásame, por favor. Ah, a, ver, sí. quería. Yo, a mí tampoco me gusta el término ese de género. Viene del inglés, al final digamos que violencia de género se utiliza, yo prefiero decir violencia machista porque el género precisamente lo que es importante es que nosotras, las feministas, queremos acabar con los estereotipos de género. Y es que eso es lo que, con lo que queremos acabar. Queremos que las personas eh, decidan lo que quieran ser y no tengan esos patrones de cómo eres chica, pa, pa, pa, y como eres chico, tal. Por lo tanto, si hoy hasta el corte inglés tiene una sección de no sé qué del género, es que ya lo quieren llevar a ese nivel tan estándar y tan confuso finalmente, pero queremos acabar con los géneros, queremos que las personas sean personas sin estereotipos de género. ¿eh? Entonces realmente es que intentan pervertir lo que decía antes con unas armas, con unos instrumentos para confundir, para que todo se quede disperso y que al final la gente pues diga uy qué lío ¿no? Empezamos, bueno, empezamos, que queda un poco la rienda aquí de izquierda, de este Estaba viendo cuando has comentado muy mucho de Turquía, se habla más alto o de Turquía, como... la idea es un poco ese, ese encantamiento con el con leitismo el de Turquía. Sí. Eh, lo digo porque, por lo que no llega, ¿no? por lo que eh, yo creo que sí que se, que se está perdiendo terreno. En la, En que hace estaba prohibido estar en los sitios, pues, a trabajar en sitios públicos con Palmeiro, ahora no está prohibido. En las universidades, en la policía, bueno, no sé qué. Es que... Un poco por ahí. Y luego, eh, bueno, el otro día estábamos viendo, ¿no? Que estaban cantando las feministas de no, pues, la religión, pero así, con el hogar y, sí. y con la deriva sí, sí, que estaba tomando ese partido. Pero son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Ya, ya, y luego, un poco pensando en lo del el, el, el, el, el, el, el que se está perdiendo terreno aquí, Nunca se ha llegado a ganar del todo, ¿no? con la asistencia institucional a la misa, con la asistencia institucional a la... De, de los políticos de izquierda. O sea, siendo sí, sí, sí. a misa, metiendo procesiones, subiendo a la Virgen o bajando a la Virgen. Claro, son cosas lo ¿no? son... pues, pues, son... que se está perdiendo y en Turquía que se está perdiendo. Sí, sí, que también... eh, lo que se está perdiendo en Turquía no son los derechos de las mujeres ni, ni el laicismo, lo que se está perdiendo son derechos en general. Ya, eh, eh, Pero, en el, la, lo que están la... perdiendo a las mujeres, lo están perdiendo a los hombres a, <todos> a la vez. Porque es una dictadura, es <todos> una dictadura islámica además, <todos> Pero piensa que el, eh, Erdogan ha ganado las elecciones este, este año pasado por el 52%, igual que la ganó la otra vez. El otro 50% de la población es, es, es, es totalmente contrario. ¿eh? Y dentro de los islamistas, curiosamente, también hay muchos laicos, porque la etimología se apreció a Ataturk y allí no hay figura más sagrada, ni siquiera Erdogan pasa por encima de lo que dijo Ataturk. Es ni, ni siquiera. La es el padre de la patria y eso es sagrado. O sea, En las escuelas está todo el, o sea, en el día de la fiesta, por todas las partes. El día del, no, eso es imposible. Yo pues te digo que son cosas diferentes. La manifestación de las tesis del otro día, que fue disuelta, es porque está desde el golpe de Estado de hace tres años, están prohibidas todas las manifestaciones. Y las feministas turcas son muy valientes porque todos los miércoles se reúnen en una plaza todas y ahí están y cuando hay una van y el 8 de marzo, van y el 25 de noviembre van y le dan palos y le dan bueno. gases y ellas van y no van cientos, van miles de decir ahí lo que se está perdiendo no son, son libertades se están perdiendo libertades de las que se pierden en, <truzco> en, una, en una dictadura pero bueno, piensa que el 50% de la población está, total, está totalmente en contra y dentro de ese 50% que, que le vota a él, ¿eh? también hay guitanistas moderados, que le votan porque bueno porque piensan que los otros tal, también o sea, son laicos. Pues Por eso te quiero decir, eh, son cosas más o menos diferentes. Aquí mmm, sí que se evidentemente, y yo aprovecho todo eso, evidentemente, cuando hablaba de aquí me parece muy interesante añadirlo porque yo recuerdo cuando yo iba a los colegios, ¿no? Porque primero fui todos esos colegios eh, eh, católicos. Y luego ya al instituto y tal, y recuerdo los crucifijos en las escuelas. Ya no los pues, crucifijos en un colegio católico, en los nacionales también había, en, lo que, en, lo, en los públicos. En los crucifijos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que se luchó mucho por sacar los crucifijos de las escuelas y ahora nos damos cuenta de que habéis sacado los crucifijos de las escuelas, pero metéis un juillap delante de, de la pizarra. Y además, las clases de religión. ¿No? Pues eh, eh, eh, eh, bueno, eh, hay, es que queda, hay una demanda. Es que eh, no sé si sabéis que ahora resulta que la asignatura de religión puntúa más sí, alto sí, sí, que otras asignaturas. Y claro, pues lo no se es que tenga religión, porque si va a probar una religión que está enchupada, pues eh, eh, la, la, la, la nota le sube. No hay derecho. Eh, eso es un juego muy sucio. Eso es un juego sucio. Y eso lo que sois padres tendrían que decirlo yo, tengo hijos mal, pero los que sois padres sí que tendrían que estar muy preocupados por eso. No, pero, Pues enhorabuena y un placer escuchar cosas que no conocíamos, sobre todo que nosotros conocemos más de cómo está el movimiento feminista y de luego está tan igual o peor que aquí, comparativamente con el atraso eh, que tenéis y, y las dificultades. ¿no? Yo te quería, quería preguntar y, y me contestéis, eh, yo como veis, está claro que el patriarcado se adapta, se retuerce, te toca por aquí y luego por allí. Eh, ¿Qué, ¿Qué esperanza podemos tener? ¿Por qué tenemos que hacer más, aparte de ir más de la mano, como el feminismo y el laicismo? Eh, ¿Tenemos esperanza a todo lo que hemos dejado pasar? Eh? Estamos aquí hablando de, de, del tema cultural, religioso y tal, que le hemos dejado que campe a sus anchas. La laicidad prácticamente dice si parece que es un delito a la palabra, incluso gente que supuestamente lo tenía que tener asumido. ¿Qué esperanza a vosotras que viajáis más? Cómo se puede sumar, por ejemplo, un movimiento feminista islámico de donde sea con el occidental. Tenéis esperanza de, de, de algún cambio, de alguna revolución, de punto de vista, de que es un movimiento revolucionario en paz, pero, pero bueno, como no tal. Sé. A ver, eh, eh, se si trabaja, si trabaja por eso y ya, ya si ya no. trabaja. De, de, yo lo que creo es que, eh, mm. indudablemente, aquí estamos hablando de aquí, arriba, ¿no? Ya. Aquí lo que hace falta es mucha educación. Y, y las clases de ética, pues yo no sé si es que no sirven ahora o, o... a mí me sirvieron en su día, tuve profesores muy buenos, y a mí me descubrieron todo el mundo que yo pensaba que no era posible y esa ilusión hay que trasladársela a los, a los chicos más jóvenes que parece que están un poco dormidos y no, y no saben porque aquí de los que estamos aquí todos sabemos lo que significa el laicismo, lo que es. Eh, y lo hemos aprendido no ahora, pero ya lo tenemos aprendido hace y a mí sí me sorprende que chicas, por ejemplo, más jovencitas, eh, ahora sigan pensando, ay no, es que mi novio no me quiere, algo habré hecho. O no, porque pues estoy pensando. ¿Por qué? Porque no hay campañas que, con, que, que, que conciencien a, a, a, a las chicas y a los chicos jóvenes de todas estas o sea, cosas. Las campañas publicitarias son muy importantes, la televisión es muy importante, las redes sociales son importantes y sobre todo son importantes, los institutos son muy importantes. Y Yo ya entiendo que para los profesores es una responsabilidad muy grande, que es muy cansado y que es muy agotador y lo que tú quieras, pero es que eh, no se puede ir a esto solo a aprender que Carlos V es tal tal, ¿no? Hay que ir a aprender a, a, a estas cosas. Hay que, bueno, y hay más, ahora hay más mecanismos que antes, porque antes no te daban charlas en, en, en, en, el, en el instituto. Pocas charlas, yo no, no recuerdo ni haber sido charlas. Pero ahora se supone que dan, bueno, pues hay que ahí están los padres los que tienen que trabajar por eso y los que tienen que tener interés, si ellos no lo tienen bueno pues dentro de poco nos vamos a encontrar con una sociedad que son todos muy borregos y donde el poder de todo, ese poder que nosotros hemos ido intentando pues un poco tal y dominar un poco pues cambia sus anchas porque lo están haciendo mejor que nosotros porque tienen el dinero, tienen el poder y porque los políticos, eso hay que decirlo muy fuerte lo dejan ¿eh? y porque la izquierda lo está dejando porque yo no sé dónde tenemos ahora yo soy yo soy muy con la izquierda y creo que tengo razón ¿qué están haciendo? ¿Qué, qué, qué, qué, qué están pensando? no están pensando en lo básico en esto, en lo que estamos hablando hoy en la libertad en la libertad de conciencia, cuando yo digo que hay dos millones de musulmanes aquí, obligados a creer sí o no, es grave porque son españoles ¿eh? y no tienen libertad de conciencia deben tenerla, deben estar protegidos ¿no? ¿cómo los protegen? cogiendo entre los autores Hablando en las mezquitas, pero esto que es mítines en las mezquitas. Sí, en Barcelona, el la Republicano ha dado mítines en las mezquitas. Segregados, ¿eh? Hombres por un lado, mujeres por otro. Y a eso a ellos les parece el colmo de la multiculturalidad. Y a mí me parece una aberración. ¿No? Claro, y cuando yo digo esto es que, claro, yo soy la monstrua. no Perdona. Yo soy de izquierdas. Y, y eso es lo que no podemos consentir. Y esas cosas son las que hay que denunciar. Eso. Y, y, y sobre todo lo, lo, de, lo, de, lo, de, lo de retroceder en el tiempo, en, en, en derechos y en, y en libertades. Yo, yo nunca pensé que, que, que a estas alturas estuviéramos ahora con las cosas de la religión todavía. En, en, o sea, damos no, de religión a niños que no, no saben absolutamente nada de la historia de las religiones. ¿eh? Porque es que ya ni eso... No, no, no, no, todo porque puntúa, para mantener el poder. Porque ni siquiera les interesa, porque esos niños ni siquiera van a ir a, a, a misa. Esos niños no se van a convertir en... En, en, en unos eh, practicantes exacerbados, no, no, pero la estructura de poder de, de, de, de la iglesia sigue manteniendo su poder, su estatus y eso eh, se trata de eso, no se trata de, de hacer que la gente sea mejor, ojalá, ojalá, se tratase de hacer que la gente fuese mejor, pero no, nunca se ha tratado de eso. Ese es el problema que nunca se ha tratado de eso, pero, Ah, me he perdido gran parte de lo que, de lo que he oído y me ha gustado muchísimo. Quería comentar una cosa que nos ha pasado cuando, cuando veníamos, que lo reitero ya con, con el día anterior de los lenguajes y cómo se comunica. Una chica que nos ofrecía ir a, a tomar copas, yo le digo, no, no, vente tú y tenemos que ir a una charla feminista. Y nos ha dicho, no voy por coherencia mí la primera vez, o no recuerdo yo, esa simbiosis, ese feminismo en contra de ese ¿no? o sea, un poco así, ¿cómo, ¿cómo se vive, cómo se expresa, en qué relación puede tener? Deberíamos, igual que tenemos que hacer con el, con el feminismo, creo yo, en, en general, expresarlo de otra forma, para que se entienda, explicar el feminismo con esa con agravante, esa no nos había ¿No la cabeza feminismo versus coherencia? ¿No llevaría ¿No a perfilar con mi Bueno, a ver si la chica te ha dicho que, que no viene por coherencia. Si la no chica te ha dicho que no viene por coherencia es porque es feminista, ¿no? Bueno, es el feminista. Lo del lenguaje, el mismo no, sí tiene razón. En lo del lenguaje, a veces nos pierden lo Yo no, intento ser muy no, clara, ser empleados por demasiado... Intento no utilizar unas palabras muy eh, técnicas, porque yo tampoco soy académica, además, pues podría utilizarlas, pero esto me parece que es una tontería, porque yo de lo que trato es que la gente me entienda, es que me entienda todo el mundo, porque yo estoy en conferencias donde a lo mejor han dicho lo que yo digo un palabra, no digo un palabra que yo no he entendido, y es que me sabe mal levantar la mano y decir, perdona, es que no te he entendido. Y claro, si yo no entiendo eso, ya no entiendo todo lo que sigue hay mucha gente que no te lo pregunta pues, porque le da corte o porque no es el momento o por lo que sea entonces yo sí que intento hablar pues, muy claro pues, como si estuviéramos hablando de un café porque me parece que, que, bueno, que tampoco hace falta tener un lenguaje tan técnico para, para hablar de estas cosas a lo mejor con todas estas cosas lo del lenguaje que, que yo le llamo la perversión del lenguaje ¿no? porque muchas veces cambiamos los significados con ¿no? lo del género que tú decías ¿no? a ver, ¿qué era el género para nosotras cuando estudiamos? hay un género masculino, había un género masculino en la forma. Pero no, no, pero no, no, no existía el género, el gender, eh, el inglés. Claro, como no hablamos bien inglés, traducimos gender del inglés al español y ya la hemos olvidado. Yo sí, no. no, no, no, no. Eh, o sea, que lo del lenguaje sí que verdad que, que deberíamos ser más claros. Mario. Buenas tardes. Pues yo estoy en contra de eso. Yo creo que hay que afinar mucho las palabras. No estamos perdidos. Eh, por ejemplo, el concepto que se ha empleado en primer lugar de libertad. lo mismo con el concepto de la religión. A ver, eso de la religión, ¿quién lo inventa ¿O cuándo se ha Sobre todo quiero decir, ¿cuándo se ha inventado esta concepción de religión que tenemos nosotros? Bueno, hay muchas teorías que informan, pero hay algunas que realmente el concepto de religión que tenemos lo inventa Constantino el Grande, el emperador, y que lo inventa como tecnología de dominación falta para controlar su imperio que se es estaba desarrollando. Bueno, claro, como yo estudié religión en el primer franquismo, a mí no me extraña que fuera una tecnología de dominación, experimentado. Pero si uno va a Estambul, por ejemplo, yo fui en el año 2011 y entonces había eh, parejas de guardias mixtos, creo que ahora no hay. de Sinal, la relación que tiene con Miguel Ángel, la relación, eh, yo no veo más que tecnología de dominación. Así que sí, no, no sé si eso es verdad o no, pero si lo entendemos así, quizás muchas de las contradicciones que eh, hemos estado viendo, pues se lo porque lo fundamental de la religión es funcionar como tecnología de dominación. Si eh, eh, el misterio de la Trinidad, pues cuánta, cuánta fe crea o cuánta adhesión crea, o otro tipo de cosas en no otras manos. Entendámoslo así, no seamos piadosos y no tengamos el concepto bien pensante que tiene uno de sí mismo. Y si lo entendemos así, pues quizá todas estas contradicciones que es, en las que estamos flotando, en que alguien nos dice, nos invoca, se puede tratar mejor, tal vez, eh, lo, lo, lo, lo digo porque a lo mejor el tratar un poco así y, y, y, y hacer la entime sobre esa base pues ser más fecundo, más eficaz y más, más, más operativo y sobre todo más clarificado. Eh, ese correo electrónico que han enviado, digo yo a lo mejor lo ha enviado el mismo imbécil de algún servicio de inteligencia que compite con otro servicio de inteligencia por ser interlocutor del gobierno español en esas comisiones que has mencionado desde hace años no hay más que comentar sí, sí, sí. eh, para, para corroborar lo que has dicho porque yo en definitiva lo que resumo de lo que tú has dicho que es que feminismo y, y feminismo islámico es la cuadratura del círculo mira yo hace años Fui contratado como periodista para ser asesor externo de comunicación del Consejo Islámico Valenciano. Esta señora que es de allí habrá conocido o habrá visto alguna vez al presidente del Consejo Islámico que como el Tatari, pues son eternos, son, o sea, más que los borbones, están toda la vida presidiéndolos. Bueno, nunca como periodista tenía una tarea más difícil, porque era la cuadratura del círculo. Consensuamos una campaña de la voz de imagen, de marketing, de cara a la sociedad valenciana y a los medios de comunicación. Conseguí que pusieran para atender a la gente que iba, que no era del rollo, pues una chiquita conversa, que, que como tú has dicho, casi son peores, casi son peores. Una conversa, pero, y me dice el presidente, no, pero que tenga velo, digo, hombre, pues si ponemos una conversa, joder, que no tenga velo, no, que tenga. Bueno, todo se vino abajo y duré ahí muy poco tiempo. La verdad es que me pagaron bien, porque el dinero había bastante. ¿eh? ¿Qué año era? Pues en el 2007 una cosa así vale. Vale. al 2008 <coughs> incluso, bueno, un congreso interna... una... fue una operación que se me contrató para lavar la imagen, a cuadratura del círculo, cuando empezó aquello a venirse abajo cuando me di cuenta yo que... que no tenía mucho que hacer ahí como periodista cuando un día me llevo a una amiga musulmana que casualmente era laica y se presenta en minifaldas con el ombligo al aire porque era verano y hacía calor. Ese día yo creo que ahí ya me sentenciaron y se acabó la operación de cosmética de la cuadratura del círculo. Muchas gracias. Se me ha olvidado una cosa, perdón, se me ha olvidado una cosa, y es que tanto es tecnología de dominación, el monstruo de estar, el monstruo de quitar, que estudió el de pero muy muy breve yo eh, estoy de acuerdo con el tema del lenguaje creo que es muy importante que simplifiquemos el lenguaje en el sentido de educación a ver si me explico muchas veces eh, no tener claro el mensaje que vayamos a dar hace que todo se pueda complicar mucho pues aquí estamos gente que podemos estar escuchando una cosa, que podemos estar escuchando otra. Pero, por ejemplo, el tema de la educación que comentabas tú me parece fundamental. Creo que el laicismo y el feminismo deben de tener unos mensajes muy claros, con unas medidas muy concretas y que no mmm, tengamos la, el, la percepción de que no se van a conseguir. Yo, por ejemplo, he trabajado muchos años en una asociación de inmigrantes y recuerdo cuando la ablación no era delito en España. O sea, lo recuerdo. Pero esos mensajes claros de determinadas... Eh, entonces eran catedráticas, ¿no? Que yo conocía una, que fue la de que detectó los puntos rojos de España donde se estaba empezando a reagrupar a las familias, uno de ellos era Albacete, y donde podía haber ablación, consiguió que se hiciese y se metiese en el Código Penal. Con esto lo que quiero decir es que, tanto los símbolos como la explicación a la sociedad de que el laicismo feminista no es más que respetar lo que decía la compañera, que las religiones tienen su cabida en, la, en el ámbito privado y que no es una contraposición ni estar en contra... De ellos, dejar eso claro, ese mensaje claro. Y dejar claro que ante todo está el que se, este, se pueda vulnerar un derecho como el caso del yihad, que yo lo he tenido clarísimo siempre, pero no lo tiene claro la gente y ese mensaje lo tenemos que dejar claro, que hay una vulneración y no se puede decir que es, una, eh, que es cultural y que estamos respetando la multiculturalidad, igual que no estábamos respetando la multiculturalidad culturalidad cuando pusimos en la ablación como un delito ¿eh? y ellos era un tema cultural lo que tú decías, Fernando, cultural o religioso, había una mezcla cuando tú hablabas con los eh, en mi caso africanos ¿no? porque eran casi todos africanos que se llevaban a sus hijas allí a hacerlo porque aquí no, no lo hacían, aunque me han dicho que aquí hay ya clínicas también, yo no lo sabía eh, entonces creo que el mensaje tiene que ser muy claro y con un lenguaje clarísimo y la educación no tenemos que dejar opción a opinar sobre si eso es multicultural o no sino no, se está vulnerando se está vulnerando la igualdad el derecho a la igualdad y desde ese momento no hay nada más igual que el tema de, de lo de las representaciones de los políticos pues es cierto es cierto eh, tiene que ser una cosa clara concreta y que mmm, sea una orden, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene que ser así. Hay que incorporarlo hay que, a nuestro eh, ordenamiento jurídico claramente, porque si no, esto es una opinión, ¿no? Es una opinión y, y no puede haber opiniones. Yo creo que los mensajes tienen que ser claros desde pequeños y luego prohibir todo aquello que vulnere, prohibirlo, para no dar lugar a opiniones. O sea, es que no tiene que dar lugar a opiniones cuando hay una vulneración de un derecho. Eso es lo que quería yo dejar a claro. Me gustaría contestarte porque por nuestra parte, por parte de Europa Laica, las cosas han quedado muy claras. Nuestras reivindicaciones se han hecho a nivel del Parlamento del Estado y a nivel de las comunidades autónomas, pero a nivel del Parlamento se ha dicho claramente eh, qué puntos son necesarios nosotros no tenemos poder y nosotras pero hemos hablado de que hay que derrogar los acuerdos con la Santa Sede que la iglesia tiene que pagar todas las iglesias impuestos y que la religión ha de salir de la escuela y quiero lanzar, romper una lanza en favor de mucha gente creyente que está de acuerdo con nuestros principios en Valencia tengo reuniones y tengo muy buena relación con redes cristianas el, el nuevo estuvo de Demetrio Orte, que es representante de redes cristianas, en nuestro acto. Estas personas están por el Estado laico, pero nosotros no tenemos poder para regular a nivel de las leyes. Tienen que ser los partidos políticos los que los lleven sus programas tengan la voluntad política de cambiar leyes fundamentales y otras que no son tan fundamentales. Entonces, esas son las reivindicaciones que nosotros tenemos. Y con respecto a la educación, como he sido enseñante, pero además me parece que la, la coeducación es fundamental, hemos planteado también la coeducación que es una pedagogía feminista, la coeducación no es la escuela mixta, aunque alguna gente cree que es eso, la coeducación va mucho más allá, es luchar contra ese sistema cultural patriarcal, y mira, te pongo un ejemplo, hasta ver cómo se distribuye el espacio en un patio de un colegio, eso es coeducación, la mayoría juegan al fútbol, en mi, en mi instituto cuando yo estaba, eso también era coeducación, ver cómo se repartía el espacio y la educación afectivo-sexual, pero sabes qué ocurre? Que no hay partidos políticos que tengan en su programa y en su agenda a fecha de hoy ni la coeducación ni el actrizismo, es decir, las medidas extras. Y, y nosotros, claro, te imaginarás que Europa laica si pudiéramos más poder, pero por nuestra parte el mensaje está muy claro. También es cierto que los medios de comunicación no nos dan cancha para que expliquemos eso. Y ya digo, hay gente creyente que está avergonzada de la jerarquía, lo digo muy claro, y que está con nosotras y nosotros de acuerdo y se avergüenzan de la pederastia, de los impuestos y del de, eh, el machaque a las mujeres que han hecho Especialmente la Iglesia Católica, que es la más mayoritaria, hacia nosotras desde siempre. Gente que también cree en los mensajes humanistas de la religión. Si hay partidos que, sí, sí, que sí, llevan... Si hay partidos que llevan... Sí, pero un poquito. Sí, pero ya sé que partidos... Sí. A mí me gustaría... Bueno, si estaba, a mí me gustaría contestar una cosa que has dicho que me parece muy interesante. Eh, es eh, sobre el tema de, de cómo hacer para atacar estos mensajes. ¿no? O sea, yo creo que el principal tema que ahora mismo es... ¿Por dónde se está metiendo todo esto? Por el feminismo. ¿Pero por qué? Porque el feminismo ahora mismo es la herramienta social a nivel colectivo que está moviendo las políticas sociales. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues se interesa meter esto, por aquí para, eh, para licitar este tipo de actuaciones que de otra manera se vería claramente que son vulneraciones de derechos humanos cuando lo presentas como no, una decisión libre de las mujeres entre el, eh, realmente la falta de conocimiento sobre lo que es el feminismo realmente eh, y, y los intereses realmente de los partidos que como dicen no hay izquierda, no tenemos izquierda ahora mismo todo lo que tenemos es eh, simplemente partidos políticos intentando hacer eh, políticas un poquito más maquilladas en lo social, pero realmente no hay, una, no hay una izquierda con programa a nivel ni económico ni social, claro, y materialista contra, no, contra la derecha, Eso no es cierto, Lenas sí, si vamos a ver si lo hay. Decías a la cuestión que sus hechos los conoceréis. Y bueno, y, bueno los, a lo que yo creo que <risa> un flaco favor a los derechos humanos, y sí, desde el feminismo, precisamente que ahora mismo es el movimiento que tenemos como tal, que reivindica los derechos humanos, sí que está sirviendo para algo, porque al menos los partidos no políticos tienen la conciencia de que eso vende, mucha, que me parece que es lo que se busca. Creo que eh, es fundamental que neguemos eh, las vinculaciones con este tipo de actos, no del feminismo, porque si nosotras ponemos el límite, entonces ellos no tienen nada que hacer. En el momento que los dejemos entrar, lo tienen ya todo hecho. Lo tienen ya todo hecho. Y luego el tema del velo, el por qué lo están utilizando tanto las chicas jóvenes, como dices, que son hijas eh, de, de inmigrantes de otros países donde sí que el eh, isla, eh, isla es mayoritario es un tema identitario absoluto, o sea, eh, se ven eh, solas, eh, quieren, quieren pertenecer a algo dentro de una comunidad y su idea es eh, caer ante, ante la falta de medios realmente sociales para entenderse dentro de algo para caer en esto ¿no? en eh, la idea que tienen ellas de lo que es su sociedad y su cultura ¿no? para identificarse a sí mismas y yo creo que, que es un error y por ahí tenemos que, que tirar bueno, no tirar una idea que tengan ellas pues no es, una, es una idea que a, a ver, que a ver aquí en España cuántas mezquitas habido hace 20 años cuántas hay ahora de dónde es el dinero ese dinero ha venido de Arabia Saudí ha venido de Qatar. Claro. Eh, eh, son gente que tiene mucho dinero han traído a sus imanes todos a las pistas todos los, los en control del Estado cosa eh, que no pasa en Francia exactamente y, y, y, y entonces no es algo que ellas haya pensado así no no es una idea que le han ido metiendo poco a poco y, y se lo han ido metiendo en las escuelas, en las mezquitas y en su casa y en su comunidad okay, porque de, de eso a la mezquita no se va solo a rezar a la mezquita se va a rezar, a adoctrinar y a adoctrinar en ideología claro. ¿Eh? porque como dice por ejemplo en el, en el doctor Hasmi cuando ella vivía en Vic, cuando estaba recién llegada a Vic de, de, de pequeñita ella no ya, su madre jamás se le ocurrió decirle ponte el pañuelo pero en cuanto empezaron a llegar más más inmigrantes eh, y, y pusieron la mezquita y trajeron al imán el imán se dedicó a ir casa por casa a decir a tu hija habría que hacerle esto a tu hija habría que hacerlo otro a tu hija habría que hacer y a todas las niñas con hijab. Mm -hmm. en el libro ella lo explica muy bien porque dice y está muy agradecida a una profesora que cuando, le, le, cuando su madre le puso el guía con nueve años la profesora no la dejó entrar en, en clase con el guía y ella le dice que está inmensamente agradecida porque gracias a eso se libró de tener que llevar el a que eso. Eso. absolutamente recomendable sí. ah, que que ah, sí. a vamos a ver. como es muy tarde no voy a alargar mucho y, y, lo, y, lo <risa> y lo que pensaba y lo que pensaba ha cambiar un poco por las intervenciones bueno, primero agradeceros muy de lejos, estar aquí lo que has contado eh, luego a vosotros y vosotras que habéis venido estos días a compartir con nosotros yo te comprometo, también nos comprometemos a dos temas que han surgido aquí estos días y que vamos a hacer unos debates en enero-febrero uno sobre el específico de educación que no merece la pena y ya digo por qué y luego el tema de la ley de libertad de conciencia que es una ley que, que tenemos hecha en el año 2008 y ya se comentó que puede dar solución si se cargo los legisladores de este tema a planteamientos que tú comentas. Sí, se me olvidó la ley de libertad de expresión. Hace dos años, cuando elegí la presidencia, hice un documento que está colgado en la página web sobre las agendas de los partidos políticos en España en el tema del EICIM. Podéis entrar y verlo. Eh, no me estoy equivocando. Ni me voy a equivocar. Y tiene razón la compañera. el tema del EICIM no hay izquierda. Ahora izquierda en otras cosas, pero en el tema del EICIM a la izquierda en otras cosas, en temas económicos, en temas de símbolo izquierdo, todavía estamos esperándola, todavía, estamos esperándola y solo mirar una anécdota nada más, eh, yo he tenido que contratar ahí algunos debates en universidades ¿no? eh, primero porque se habla de dos millones de musulmanes y solamente el 2% de la población dice en España que tiene otra religión que no es la católica no me salen las cuentas, o si sea, hay el 2% de la población que tiene otra religión dos evangélicas en el Pentecostal del Tata no mmm, salen dos millones de musulmanes aunque haya muchos conversos no salen ¿eh? o sea que hay unos 700, 800 mil musulmanes y los conversos y con los no conversos eso lo debatió con Tatari y al final me tiene que dar Tatari además firmó en el año 92 un convenio que es el de el, el concordato en donde se comprometió a convertir la mitad de España a no exigir religión islámica en los centros de diario católico. Eso lo hemos denunciado al Parlamento, a los gobiernos de turno, como que es un incumplimiento de la Constitución flagrante. Y están los acuerdos, podéis leer el acuerdo de 1992 de la Conferencia Islámica de España con el Estado español, dice que ellos se comprometen a no pedir religión islámica en los colegios de diario católico. Y lo no saben. Y eso fue a cambio de mucho dinero. Pero de diario católico, no de. de un colegio diario católico sometido con fondos públicos, una persona que sea evangélica o que sea islámica puede exigir también religión. Exacto. Pero a cambio de eso se crean unos organismos intermedios para protegerles y mucho dinero. Y ahora viene la mesa, muy rapidísima. En, en la ciudad de Cunit, eh, porque nosotros tenemos en, en Europa Laica una persona que es socio de honor prácticamente, Enrique Peña Ruiz, que estuvo en la comisión Stasi. Que provocó un documento importantísimo en el tema del en Francia. Es un documento que merece la pena releerlo. Es un documento importante que luego los gobiernos lo ha ido aplicando muy mal, tal vez peor. Es un documento magnífico sobre el tema de las mujeres, de las mujeres veladas en Francia. Merece la pena releérselo. Estuvo, y estuvo Henri Peñarul fue el coordinador de todo aquello. Y eh, sabíamos mucho de este tema en Europa la Laica. En Cuní había una chica que era musulmana, no conversa, y que la contrató la. Gobierno local, el municipio que estaba gobernado por el Republicana Republicano y por el Partido Socialista en aquella época, 2008, 2009, 2010, que me desplacé a en de Cunic, varias ocasiones, para ayudar a mujeres musulmanas en su trabajo, en el tema de la escuela, en el tema de los chavales, etc. O Esa chica no, no iba a ver nada porque su familia no. Ella no iba a ver nada, me lo obligaba. Consiguió el imán salafista de Kunil que el gobierno del Esquerra Republicana y del PSOE, la largaron de ese trabajo que habían contratado por no irme. Eh, se tuvo que ir de punir Esa familia se tuvo que ir de punir El salafismo estaba incluso protegido por el Partido Socialista Catalán y el terrorista. Sí, sí, sí. Bueno, hemos dado una ronda de palabras. Sí, sí, sí. Nos ha pedido dos palabras, palabra yo creo que no, no, no nos va a dar tiempo. Es muy breve. No. Soy María José, estoy en casa. Yo tengo una anécdota de mi propia hija, ¿eh? cuando empezó la ESO, tenía 12 años, y yo, se, se matriculó en Historia de las Religiones, ¿vale? Mis hijos no han hecho la comunión por decisión propia, propia ¿vale? Porque yo, no es que me empecinara en que no la hicieran, mi suegra es muy católica y estuvieron todo un santo verano yendo a iglesia con la abuela, yendo a la iglesia con la abuela para que valoraran si querían hacer la comunión o no decidieron no hacerla no me voy a extender el porqué porque mi hija con ocho años ¿eh? le dijo al barco que era un mentiroso bueno. y la anécdota que voy a decir tenía 12 años cuando empezó la ESO empezó en Historia de las Religiones y cuando pasó a segundo dijo mamá yo me voy a apuntar a la religión dice, porque en religión hacen viajes ¿vale? y se lo pasa muy bien dice, y aquí no hacemos nada y cuando no, no hay profesor que muchas veces que no viene nos vamos al patio a hacer lo que queramos ¿vale? entonces, ahí es lo, lo que tú has dicho ¿vale? Cuando, cuando llegó y pasó a tercero le dijeron, en, en la clase de religión, porque ella decía que se iba a seguir apuntando a religión ¿vale? no por convicción, sino por por una realidad cuando llegó a tercero y le estuvieron haciendo preguntas sobre la religión y tal y dijeron ¿y tú qué haces aquí? tú tienes conocimientos para primero de Wuk, ¿vale? y dice, es que en mi casa ¿eh? me han educado de una manera ¿vale? y yo soy cristiana eh, no soy católica soy cristiana no soy católica a lo largo del tiempo me he dado cuenta de la hipocresía que es. ¿vale? Y yo mis hijos quería que ellos valoraran. Valoraran y tuvieran criterio. ¿Qué es lo que no hace la iglesia católica? No dejan que tengan criterio. ¿eh? Y es muy importante educar ¿eh? con criterio propio. ¿No? Nada más. Muy bien. Gracias. Muy bien. Tiempo tenemos ya que ir hasta el 9, cuando tenemos el, el local. Eh, creo que lo único que era ya es que estamos este ciclo de actividades en conmemoración del Día Internacional del Equipo y la Libertad de la Ciencia y emplazarnos para las próximas actividades que Europa Leica. Eh, Muchas gracias. gracias.